Hola, mi nombre es Irmari de Papelería Estudio y en este vídeo te voy a estar enseñando cómo yo organizo mi trabajo. Vamos a estar utilizando la plataforma de Trello o Trello, dependiendo de cómo lo quieran pronunciar. Trello es una, una plataforma donde básicamente eh, se maneja con listas o pizarras. Y ¿verdad? de acuerdo a la pizarra, pues le podemos eh, colocar las cosas que queremos hacer, que queremos trabajar. Y básicamente ¿verdad? podemos asignar también trabajo a diferentes personas si están trabajando en equipo. Así que les voy a estar enseñando cómo trabajar con la plataforma de Trello bien rapidito. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la plataforma de Trello y es entrelo.com. Trello.com. Les voy a estar dejando el link en la descripción del video para que puedan acceder a la plataforma. Estoy utilizando la versión gratuita, nunca he pagado por la plataforma y es de, como único he podido manejar todo lo que es mi trabajo para que no se me olvide y ¿verdad? hacer todas las cositas que quiero hacer sin que se me pase nada. ¿okay? Así que eh, básicamente tengo la cuenta de Papelería Estudio y entonces en el panel izquierdo están lo que son las pizarras, está bajo Your Boards y aquí yo tengo una pizarra para mercadeo de correo electrónico donde ¿verdad? tengo todas las cositas que quiero hacer eh, luego de eso tengo un giveaway. Eh, esta es, estoy preparando un giveaway, así que hice una pizarra para el giveaway. Aquí es donde yo trabajo mis órdenes. Aquí, eh, ¿verdad? Tengo lo que son, eh, todo lo que estoy haciendo, lo que ya está listo para recoger, las órdenes que tengo pendientes. Y, eh, y también tengo también una pizarra para los videos de YouTube. Y como pueden ver acá, tengo el Trello y este, ¿verdad? Ya que lo estoy trabajando en este video, puedo marcarlo, ¿verdad? Puedo arrastrarlo a Doing. ¿Por qué? Porque lo tengo por, por secciones. Tengo eh, la sección de To Do, que son las cosas que tengo pendientes, lo que estoy trabajando y lo que ya completé. Lo que ya completé lo tengo en Done. Y al final de la semana lo que hago es que le doy aquí al lapicito y aquí le doy Archive. Esto significa que lo guardo, ¿verdad? Este... Y así, ¿verdad? No me sale en la pizarra ya. Así que esto siempre lo hago al final de la semana. Eh, así que como todavía no he terminado la semana, todavía lo tengo aquí. Y eso también me da un, una eh, visión de todas las cosas que yo he trabajado en la semana. Y así, ¿verdad? Eh, tener un poquito de una idea de cómo estoy, estoy moviéndome en cuanto a órdenes y trabajitos que tengo que hacer. Y así puedo acomodarme un poquito más. Voy a regresar a la pizarra de órdenes, que es donde usualmente eh, me quiero enfocar. Y aquí tengo, tengo cuatro eh, paneles, tengo el to do, que estas son las cosas que tengo pendientes, lo que estoy trabajando, lo que está listo para enviar y lo que está listo para ser recogido. ¿Por qué lo tengo aparte? Porque eh, ¿verdad? algunas personas recogen en la tienda, otras cosas hay que enviarlas por correo y así más o menos yo me puedo organizar eh, del que tengo que enviar por correo y que tengo que empacar para una, una orden eh, ¿verdad? de recogido en la tienda. Y entonces, como nosotros añadimos, ¿verdad? Todas estas cositas, pues mira, aquí yo puedo colocarle, ¿verdad? Este, en el to-do, yo aquí, básicamente en la parte de abajo donde dice Add a Card, yo puedo colocar aquí. Y aquí, por ejemplo, eh, puedo colocar unas tarjetas de presentación. ¿Verdad? Y le doy Enter. Y ya cuando yo estoy aquí, le puedo dar un clic y aquí yo le puedo colocar detalles. Ya sea el nombre de la persona que me hizo la orden, si esto va a ser un envío, la dirección de envío, yo puedo colocar todo aquí. ¿okay? Ah, entonces, aquí yo puedo asignárselo a alguien, por ejemplo, Members, yo puedo, ¿verdad? Soy la única persona que está corriendo este, este, esta pizarra, así que la puedo, me la puedo asignar a mí misma. Puedo colocarle un checklist, puedo colocarle un to -do, ¿verdad? Él ya me lo sugiere porque... Eh, él puede ver que es una tarjeta de presentación. Ya he trabajado tarjetas de presentación anteriormente, así que él, cuando yo le doy un clic en el To Do, él me da el drop-down de las cositas que yo tengo que hacer. Primero tengo que hacer el diseño y luego las tarjetas. ¿ok? Así que este, le pueden colocar checklists, pueden colocarle archivos, pueden colocarle eh, algún pin, algún lugar donde... ¿verdad? Aquí yo puedo buscar Papelería Studio. Y ahí está la dirección de Papelería Studio. Miren qué bonito se ve eso. Y eh, ya luego, ¿verdad? Puedo moverlo a Doing o puedo copiarlo. Puedo colo como, como Lo puedo colocar como Watch. Puedo compartirlo con alguien o simplemente puedo Archive. ¿Ok? Aquí le voy a dar a X y esto lo vamos a borrar. Eh, vamos a darle aquí a Archive. No lo necesito. Y entonces, ¿verdad? Así es como nosotros trabajamos lo que es el Trello y igual aquí el YouTube yo puedo cambiar lo que es este video de tarjeta de presentación. Lo puedo pa pasar a Doing. Aquí pueden ver todas las cositas que tengo pendientes para ustedes. Así que eh, recuerden siempre estar pendientes a todos los videos ya que tengo muchas cositas por ahí pendientes. Así que ¿verdad? quería enseñarles cómo trabajar con el, con el board de Trello. Realmente eh, es una buena plataforma para organizarnos. Y ¿verdad? Este, hacer que... Se nos haga un poquito más fácil el, lo que le llaman el workload, ¿no? Este, así que este, aquí yo, pues, usualmente pues tengo mis órdenes. Aquí, ¿verdad? Puedo verlo como tablitas, lo puedo ver como board. Y entonces aquí, ¿verdad? Le puedo dar add no list. Si yo quiero añadirle otra, por ejemplo, puedo darle aquí. Y aquí puedo colocarle, eh, no sé, pendiente. Y entonces ahí tengo una tarjetita de pending. Esto lo puedo arrastrar. ¿verdad? Si todavía no está, este, por ejemplo una orden confirmada la puedo poner como pendiente. Ya cuando enviamos cotizaciones las podemos colocar como pending si algo, ¿verdad? Que sabemos que viene eh, seguro. Y aquí mismo en los tres puntitos podemos borrarla. Aquí, ¿verdad? Podemos hacer muchísimas cosas. Aquí yo le voy a dar a archive. Realmente no, no necesito ese list. Pero, ¿verdad? Este, así es como funciona. Si queremos añadir algún miembro, ¿verdad? Aquí, pues. Eh, Aquí yo solamente me tengo a mí, ¿verdad? Pero pueden añadir a otras personas. Eh, aquí están las, las, ¿verdad? los settings. Muchos de estos settings son, ¿verdad? Utilizando el Pro, o, ¿verdad? Pero realmente, como yo uso el gratuito, pues realmente no, no, no modifico nada de esto. Yo simplemente utilizo los boards. Y entonces, este, así ¿verdad? me dejo llevar por, por lo que yo estoy haciendo. Estos boards los pueden modificar. Por ejemplo, pueden ir a los tres puntitos. Déjame cerrarlo aquí. Pueden ir a los tres puntitos que están en la parte derecha. Y aquí pueden cambiarle el fondo. Pueden utilizar colores o pueden utilizar fotos. Aquí, eh, aquí pueden ¿verdad? buscar con, con palabras. ¿verdad? Pueden este colocarle fondos. Eh, pueden utilizar sus propias fotos también si desean. Yo pues realmente utilizo el color rosa porque es uno de los colores de mi, de mi branding. Así que pues estoy utilizando ese color. Eh, pueden utilizar este stickers. Entonces también hay algo que se llama Power Ups. Aquí en los Power Ups yo este, utilizo lo que es el, el calendario. Eh, déjame ver si lo encuentro por aquí. Es el. Ahora mismo no lo veo. Pero yo utilizo un calendario. Y básicamente, para que sea el calendario, miren, aquí está el calendario. A lo mejor por eso no me sale porque ya lo tengo. Pero el calendario me ayuda a ver qué yo tengo pendiente. ¿Ok? Así que este aquí en calendario yo puedo colocar, por ejemplo,. Estas hojas que yo estoy trabajando, aquí donde dice Dates, yo puedo darle un clic. Esto lo vienen a recoger mañana a las 4 de la tarde. Así que le coloco aquí a las 4 de la tarde. Eh, no quiero que me dé un, un recordatorio, pero verdad si quiero que me dé un recordatorio, lo marco aquí, le doy Save. Y entonces este me dice que él necesito hacerlo para mañana. Y entonces aquí ven que me lo coloca en amarillo porque ya sabe que mañana me toca hacerlo. Así que este, lo pueden hacer también así. Por ejemplo, eh, mis correos electrónicos de mercadeo, ¿verdad? yo los tengo por aquí el 16, el de mañana, este, los videos de YouTube van el sábado. Así que aquí yo los tengo por días de semana, lunes, miércoles, viernes y sábado. Eh, así que, ¿verdad? Ustedes pueden organizar esto como ustedes prefieran. Realmente es eh, una es una es una buena herramienta para organizar el trabajo y, eh, ¿verdad? No se nos pase nada. A mí es como único, ¿verdad? Yo soy una persona bien visual y es como único he podido eh, organizarme. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar talleres también y lo puedo colocar por fechas. Puedo añadirle los nombres de las personas de los talleres que se apuntan. Así que este es una es una buena herramienta. Las recomiendo a ojo cerrado, es gratuita, súper fácil de utilizar. Y así es como, como yo lo utilizo. Así que si tienen preguntas, si les gustó, recuerden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Recuerden también suscribirse al canal, encender las notificaciones para cada vez que suban un video, puedan recibir una notificación y no se pierdan de esos videos que suben semanalmente. Así que muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.